Eres youtuber, quieres llegar alto con tu canal y deseas ser de los mejores Pues mira este video completo, porque yo te voy a enseñar 15 frases motivadoras para youtubers Y si no lo son, pues también sean bienvenidos Porque estas frases se basan en ser uno mismo, diferenciarse entre los demás En nuestras creencias limitadoras y nuestras creencias potenciadoras Y esos momentos en que abandonamos, esos momentos que tiramos la toalla Así que relájate Ponte cómodo, pide algunas palomitas y comencemos. En este momento estás sentado ahí en tu computador Eres una persona que tiene sueños, ambiciones y metas Existe una buena posibilidad de que estés trabajando para cumplir esos sueños Bien por ti Pero también existe una muy grande posibilidad de que no lo estés haciendo <risa> ¿Te ha gustado alguna frase? ¿Estás concuerdo con todas las frases? ¿O quieres más de esta? Escribe abajo en los comentarios. Muy bien. Y si tú tienes un canal de YouTube, también escribe en los comentarios tu nombre del canal y qué contenido subes. ¿Habrá alguna persona que visite tu canal y se suscriba? Ya veremos. Y si tú no tienes un canal de YouTube, escribe qué contenido quieres. ¿Habrá algún canal que está con tus necesidades? ¿O simplemente yo haré este canal? <risas> ya veremos, ya veremos, ya veremos Y si tienes una frase motivacional, impulsadora y poderosa También escríbeme en los comentarios Porque esta comunidad queremos crecer Dar nuestro máximo, 100% y ser nuestra mejor versión Además, entretenernos y divertirnos con diferentes situaciones graciosas Por eso, yodo lo es comedia y desarrollo personal Gracias, y esto es todo por hoy, muchas gracias por el video, dale un buen like, un buen like, suscribiéndote, activando la campanita, comparte el video con los youtubers que necesitan esto, y la gente que está motivarse y impulsar más y dar al máximo el día, comentando lo que sientes en este video, y yo les despido, recuerda, que soy Steven Yolo, y nos vemos hasta la próxima. Nos vemos, que